¿Y cómo lleváis esa cuarentena, chicos? Pues yo mira yo mmm, os digo una cosa, yo lo que peor llevo en el tema de la cuarentena es esto del fútbol Que no hay fútbol y hay un parón que, que no sabemos qué va a pasar, no tienes dónde entretenerte ¿Y sabes por qué me fastidia? Porque este año mi Atlético de Madrid ha conseguido eliminar al Liverpool en octavo Ilusionando que podemos ganar la Champions Y de repente cuando ven que somos peligrosos, que podemos ganar una Champions ¡pam! ¡Bam! y nos cortan bueno, ¿y qué decir de mi Ponce? Mi Ponce, que este año, después de volver a segunda división, está haciendo un temporadón que te mueres cerca de los puntos de, de los puestos de playoff para ascender a primera. Que vamos, no vamos a ascender, pero estábamos ahí, que nos íbamos a salvar. Y tas, ¡pum! De la noche a la mañana, parón del fútbol. Bueno, pero el parón del fútbol era algo lógico, porque con el nivel que hay de pandemia, es normal que no haya fútbol. Ahora... Lo que realmente echo de menos de, de, de este ambientillo que nos daba el fútbol, de esta villa que nos daba, era ir todos los domingos a ver a mi y Almería al campo. Que este año estábamos exiliados, pero bueno, estábamos en tercera división y haciendo una temporada bastante digna para lograr salvarnos otro año más. Así que nada, ¿qué he pensado? Pues bueno, mira Jairo, ya que no hay fútbol, pues vamos a llevar una vida como si realmente estuviéramos dentro de un partido de fútbol. Y si queréis saber de lo que estoy hablando, mmm. bueno, una de las cosas que hacemos en nuestra casa, Majo y yo, es nos sorteamos continuamente las labores del hogar. De las cosas que estoy haciendo es que cuando me enchufo el Netflix y me pongo a ver una serie, las comento como si fuera una final de Champion, al más por estilo Cholo Simeone. que vaya otro que, se, que viene, que, que, no, que, que, va, que no, que no, que no, quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí, que te van a cerrar, algo no seguro, que nos, que nos puedan, que nos puedan, que, que mira, que Dios, Dios, nos van a pillar, nos pillan, quítate de ahí, quítate de ahí, por Dios, no veis que hay, no, que, que no, pero quita, que no, que no, que no. La puta otra vez que nos dan, me cago en la puta hostia. Bueno, y también cuando me paso de la raya, siempre tengo a alguien que me llama a orden. Oye, estoy pensando en decir al vecino a ver si me deja uno de sus hijos y me saco a la, salgo a la calle. ¿Qué te parece? Pero tú estás tonto, ¿o ¿qué? Primer aviso, primer aviso, ¿A qué ahí? Pues es lo que voy a hacer: voy a donde la vecina del cuarto y le voy a robar un perro. ¿Pero qué dices? Que sí, que sí, que estoy con... Segundo aviso, roja y a la ducha, que huele muy mal. ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, ya está. bueno, pues nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad que todos los domingos voy a subir vídeo, o por lo menos me lo he propuesto. Y nada, que si os ha gustado, dale like, compartir y... ¿Qué más tiene que hacerse? ¿Reírse? ¡Sí! ¡Hasta luego!